Bueno, señores, y estas son las bullas del día. Y qué bueno que me tocó este tema aquí a mí, porque realmente vengo escuchando esto de hace mucho tiempo y un señor eh, que lo, lo nombraron recientemente en la embajada de de, Sao Paulo, de sí, de Brasil, eh, dijo como que las mujeres que usaban tatuajes eran unas prostitutas, ¿me entiendes? Luego se excusó y, y puso el ejemplo, ahí está ese señor, el señor Milton Pineda, le pidió excusa porque él dijo que él fue a un burdel, me parece, yo vi la entrevista ahorita, y que las mujeres que estaban ahí no eran santas y que todos tenían tatuajes. Unas vagabundas trabajadoras sexuales. Entonces, como yo tengo que desarrollar este tema, yo le voy a decir a ese señor, que yo creo que las, mujer, las mujeres más serias de este país, más trabajadoras, tienen tatuajes. Y yo no te la nombro aquí. Oíste, yo no, te, no, no lo digo con nombre aquí, me no me busco un lío. Yo, tengo... lo, en la, en, yo no me busco un lío en Navidad por nadie. ¿Un lío en Navidad? No, ay no. Yo de aquí voy a salir a trabajar. Yo no tengo tiempo. Yo solamente voy a acostarme a mi casa. ¿Me entiendes? Pero yo te lo digo con nombre y apellido y te lo demuestro mujeres trabajadoras, hay muchas mujeres ahora eso es una decisión suya claro si una vagabunda se hace un tatuaje eso son decisiones pero no todas las mujeres que tienen tatuaje ahí está la entrevista de ese señor ¿se puede escuchar o, o, o seguimos hablando del de, de, tema? ahí fue cuando él se excusó ¿se, se puede escuchar? ahí está, ok, perfecto ¿Pueden malinterpretar? Pero yo lo que dije fue que cuando yo iba a esos sitios, a esos lupanares, a esos guasos, como le llaman en Barahona, y aquí también, yo veía a esas mujeres con esos tatuajes. Y ellas no eran monjas las que estaban ahí, eso no eran conventos. Y los que estaban ahí eran chulos, chulos y trabajadoras sexuales. Vamos a modificarle el lenguaje ahora, porque yo tengo que modificar el lenguaje ahora, las trabajadoras sexuales. Yo le pido excusa, le reitero, con, entiéndame, entiéndame, le pido. Dios mío, yo vi a ese ridículo, yo vi a ese viejo ridículo, a, a, a, a ese, eh, cómo se le podría decir, a esa foca. Una, una gente de esa edad. ¿eh? Yo lo, yo vi ese viejo ridículo en, en, el, en el mismo golpe en el mismo golpe de Jochi Santos bailando de ridículo. Que yo prefiero hacerme un tatuaje donde no te voy a decir, donde no eh, del sol. ¿Tú me entiendes? Que anda hablando pendejada para coger rating y privando en serio cuando viene a ver con siete quería ¿Tú, tú me entiendes segunda base. el digno el, el serio, ¿Ese es, serio? El señor, ay Dios. ese es lo que es un abusivo machista dame cerrar el tema y te voy a hacer una comparación la música urbana es la música que se, de, se caracteriza y se identifica según la, lo que privan en serio con el delincuente con el, el, el, el, el que anda bebiendo en la calle la música de los nuevos tiempos la música del drogadicto la música del atracador pero el exponente que se está buscando más cuarto del mundo y el más famoso actualmente no tiene un tatuaje que es el alfa no lo tiene el alfa no tiene tatuaje es decir que es una decisión suya igual que una decisión suya eh, eh, usted anda de, de, de, de sinvergüenza en la calle haciendo fechoría. Viejo. <risa>